Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario Maravich. He llegado al nivel 5 de, de este ascensor, por llamarlo así de alguna manera. Y eh, nada, vamos a ver qué nos depara esto de aquí. Al final mmm, tenemos que sobrevivir. Nivel 5, mis sparks, eh, mis sparks y mis personajes también están a nivel 5. Tiene pinta de ser largo este sobrevive. Tiene pinta de ser largo. Vamos a intentar sobrevivir y a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ajustar un poquito la cámara. Vamos a ver. Estrella desafortunada. Sobrevive. ¿Cuántos turnos? Cinco turnos. No parece que tengamos que sobrevivir muchos turnos. Este era lodo... Este gran dullón es resistente a todo porque es jefazo. Y quemadura. Y luego este... ¡Ay! Este es muy pesado. Este es muy pesado, son muy pesados. Vale, ¿hacia dónde puedo escapar? No puedo escapar mucho. Vale, tengo que sobrevivir. Si me matan a uno o dos, pues bueno. La cuestión es separarlos y intentar... Intentar, intentarlo, ¿no? Parecen pocos personajes Así que nada eh, Están todos curados Vamos allá Vamos a ir con este con este equipito Me voy a poner aquí Vamos a activar a la gorrinadora para entretener Así que en este punto bien Ay, oh, no le hizo nada Qué pena Vale esta la voy a mantener aquí. ¿Puedo atacar? ¿No puedo atacar? ¿Me interesa atacar? Es que realmente creo que no me interesa atacar. Como tengo que sobrevivir... Me voy a quedar aquí. Y ya está. Y con esta me mantengo aquí. Yo creo que es lo más prudente. No creo que me ataquen mucho. Si este no se acerca. Así que... Bueno, me ataca la gorrinadora. Saca uno neutral. Ataca la gorrinadora. Le entretienen. Este se va para allá atrás. Le proteja a este. Este se acerca. Pero nada. Un turno fuera. Porque el grandullón se va a mover. Pero se queda con la gorrinadora. Y me la mata. Bueno. No le toco. Vamos a mover... Simplemente para activar la protección Lo omito Y un turno menos Vamos a hacer Lo oportuno De protección Yo creo que aquí no me da ese neutral va Me voy a quedar donde estaba A ver, igual Este le hace algo Si me... Parece que sí, ¿no? Vamos a omitir Parece que le afecta. Y no hay que curar, no hay que hacer... A este no le afecta, claro. A este no le desplazo. No, aparte no le toco. Así que nada. Un turno menos. Esta aquí. Ese Nada. Apenas se mueven, entonces... Creo que voy bien. ¿Esto le hago daño a algo? Pero no creo que le desplace, ¿no? Voy a esperar a que se acerquen, para desplazarlos hacia atrás. Sé que es un poco... meh, hacer esto. Pero bueno, creo que me puede compensar. Voy a... A ver, vamos a este Movimiento Apenas se mueve Y si le ataco Es que tengo miedo de que si le ataco Se desplace Solo tengo que sobrevivir Vamos a ver qué pasa si le ataco ¿Se, se acerca? Sí se acerca Vale, pues nada eh, No tengo gorrinadora todavía Voy a moverlo un poquito para atrás a este no vamos a atacarle, vamos a ser prudentes, pasamos el turno, pasamos el turno, creo que es lo más prudente, este invoca a otro, nos da más o menos igual, este se va acercando un poquito, me ataca ese, me destroza este un poquito, se protege, creo que estamos bien, eh puedo activar esto, no creo que les desplace al grandullón uh, se va a sentir atacado, no, porque es con armas ¿no? ese fuera de los límites, así que perfecto pues creo que vamos a seguir exactamente igual no tengo protección, no tengo gorrinadora turno del rival Este me va a atacar al rabbit. Eso sí que me gusta menos. Y creo que me va a quedar solo un turno. ¿Este cuánto se acerca? No se mueve, ¿eh? Activo coordinador aquí. Se va afuera ese. Puedo hacer... Puedo hacer el atacarle, pero no me interesa. Voy a hacer que no me ataquen. Esto me interesa más, yo creo. Y me quedo otra vez aquí. Y qué pena. Puedo curar. Vamos a curar al rabbit. Y, y ya está. Vamos a siguiente turno Y hemos vencido Apenas perdemos vida Creo que es estratégico Y bueno Me atacan a la gorrinadora Así que perfecto ¿Es sobrevivir? Pues sobrevivamos No hay nada más que hacer Me ataca al rabbit Me queda muy poquita vida Me quitan muy poquita vida No me queda, que creo que me he liado ahí Perfecto, ya está Hemos ganado. Hay que llegar al Ubión. No sé con cuál voy, con el rabbit. ¿Cuál me ha salido más? Aquí. Mira esto, qué bien, qué bonito. Accedemos por aquí. ¡Ole, qué bonito! Oye, pues está bien, ¿eh? Bien... Buena cantidad acogida, yo creo, ¿eh? Me voy recuperando los puntos de salud. Subimos nivel 6. Tenemos más trozos de prisma. Nuevo... Eh, hueco de Spark. Así que nos viene genial. Subimos al nivel 6... ¿Vale? Nuevo hueco, vamos a rellenar los huecos de estos, ¿vale? Uy. Voy a mover este para aquí, y el de protección creo que me interesa con este. Vale, no voy a subir nivel, vamos a subir esto, personalizamos, vamos a subirle... Creo que voy a subirle lo de los acelerones. Acelerón extra. Y este no puedo, así que nada. Eh, este supone 2. Probabilidad de crítico me supone 1. Así que vamos con este. Vamos con la pitch. Subimos este. Y me quedan otros dos. Ya tengo el de acelerón. Daño de arma. Disminución de daño. Mm, mm, mm. Barrera de equipo. En vez de cuatro turnos, 3, mm, Creo que sí, que va a ser mejor. Y vamos a cambiar a Rabbit. Bueno, este me da un poquito más igual porque no lo estoy usando. Me interesa un poquito menos. A no ser que esto cambie. Y el Rabbit Luigi. Activamos esto, y, y, y absorción de salud un poquito menos me interesa. Vamos a darle, yo creo que este, es que este supone dos. Sí, venga, vamos a darle daño a este, y ya está. Vale, nuevos huecos de Spark, nueva habilidad, salva al Spawny, vamos a ir por el izquierdo. Nivel 6, nivel 6. Y a la derecha tenemos nivel 7 y conseguiríamos a Luigi. Pero a la izquierda, que es lo que hemos dicho, un prisma de oro. Y, Tarabí que te vi, eh, dos sparks. Hemos dicho, me interesa el del centro, ese invocador me interesa. Pero también el del oro. Y dije que iba a ir por el lado izquierdo todo el rato. Luna maligna, pues vamos a darle. Yo creo que va a ser lo suyo. Vamos con esto. Eh... ¿Mejoramos los Spark? Es que es solo nivel 3. Vamos a ir con esto y si lo veo muy difícil... Ya me tocará, ya me tocará. Minuto 11 más o menos de vídeo. Vamos allá, vamos allá, chicos. Derrota a los Mago... Macocos. ¿Dónde están los Macocos? Uno, dos, tres. Que son muy pesados, que son de los que invocan. Ah, mira, aquí tengo otro. Ah, son unos cuantos, ¿eh? Vale, eh, vamos a ir en manada, por así decirlo. Vamos a ir primero hacia este lado, para no olvidarme de estos. Y luego vamos hacia allí, ¿vale? Así que vamos con estos mismos. Tenemos aquí uno. Vamos a darle eh, a la invocadora. Coordinadora, invocadora, ahí... Perfecto. Como que va un poco más lento. Se va fuera. Vale, perfecto. A ver, me gustaría... Con Peach tampoco. Qué pena, ¿eh? Tengo dos acelerones con este. Uno. Y dos. No le mato por el canto de un culo. Con este puedo atacar. A ver, le puedo atacar con este. Todavía no le voy a atacar. Vamos con Peach. Uno. Dos. Estos aquí eran débiles. Al lodo. Pues mira, perfecto. A ver, con este le mato y al otro no le toco. Así que me voy a quedar tal que aquí le mato. Y el otro, cuando venga, ya estará. Con Rabbit Luigi. Aún me queda un salto. ¿Puedo hacer que salte? ¡Ay, qué rabia por el. ¡Oh! El canto de un duro! Y si me acerco aquí, ataco algo, no ataco a nada. Tampoco me interesa mucho. Y con esta. Tampoco puedo atacar a nada interesante Pues nada Me voy a quedar aquí Y la ataco con esta Y ya está No dicho Pues nada Vamos a cambiar el turno A la agorrinadora, invocan a otro. Me va a atacar al rabbit. Lo intenta, pero no llega. Ese no se mueve, qué perro. No me gusta que no intente. Ay, me golpea a los otros. Protección. No se mueve, qué pena. A ver. Con la rabbit, me puedo meter aquí. A ver con la rabbit Me acerco lo suficiente Como para No Esto es lo que no quería tío Esto es lo que no quería Lo que no buscaba Porque con esta No le mato ¿no? Aunque use esto A ver Atrae a los enemigos. Vale. Ahí con pitch Nada, es muy mal jugado esto, ¿eh? Más que nada he perdido tiempo. Más que otra cosa he perdido tiempo. Aquí. No llega a nada. nada. Aquí he perdido un poquito de tiempo. Con este... Si me acerco... Puedo golpear a estos. Ese está protegido. Vamos a darle a esto Me protejo aquí un poquito Voy... Farmeando ahí un poquito De daño Y con esta no, no puedo hacer nada Así que... Nada, pasamos el turno Pero por qué me golpeas, tío ¡Tío! Hey, y me golpean todos, ¿eh? Cago en la mar. Muy mal jugado por mi parte. Me golpean todos. Se han agrupado todos también. Protección. ¡Buf! Me interesa llegar con... Con Rabbit Peach, creo, ¿eh? Con este... No llego a golpear nada. A no ser que me ponga aquí... No llego a golpearles. De ninguna manera, ¿no? No alcanzo. Creo que me interesa con... Rabbit Peach saltar. Así que me voy a poner aquí. Mira, no lo he hecho mal Pensé que lo había hecho peor Algo bien hemos hecho Algo bien hemos hecho No sé si aquí me pueden llegar a golpear Ay, no voy a curar Porque no No llego y con este me voy a proteger aquí. Y ya está. Ya estaría. Vamos a pasar el turno. Es importante ir en grupo. Yo creo. Se me, me, se me agrupan ahí. Intentando carne a este. Me invocan uno nuevo. Que va, eh, lo que hacen es molestar estos nuevos. No vais a tirar un edificio. Pesaos. Y este que no se piensa mover, qué pesaos, chaval. A ver, esta esta puede llegar un poquito más pitch. Hasta aquí pitch. Vamos a ir moviéndolos hacia el otro lado. y le muevo A ver, ¿pesado aquí? No llego si le protejo aquí. 0%, qué pena. Sigue siendo 0%. A ver. Tengo que mover a Raviz para hacerle salto de equipo a Peach. No, no, no, no, la estoy cagando No, Sí, le he cagado un poquito No es mentira que no la he cagado Uh, le golpeo a todos Ay, no tengo Bueno, pero tengo la protección Tengo la protección Vamos a activarla Y aunque sea Les golpeo a todos, ¿no? Un poquito, voy farmeando ahí daño Y con este podría saltar, ir a la tubería. Voy a la tubería. Y a ver. Ay, no llego. No me lo puedo creer. Les voy farmeando aquí un poco de, de daño me protejo ahí estoy vendido si se mueven y yo creo que ya con esta me voy a quedar aquí y listo con este tampoco alcanzo nada y con esto tampoco llego vale le demos al rival. Todo con pitch. 0%. Desde ahí no puedes llegar. Hombre, esto al fin se mueve. Este se va por ahí. No me. Cero. Y ahora vienen los eléctricos. Que estos sí que me hacen daño. 140 y tantos. 140 más esos 12. Vale. Vale. Esta puedo hacer la eh. el curo. A ver, Pitch llegas a la tubería, llegas a la tubería, perfecto chica, perfecto chica, perfecto. Con esta puedo atacar así de frente. No les doy a todos, entonces me interesa esto, vale. Vamos a activar esto. Ataque de lodo. Haz pues esto. Se hago mucho dañito, pero todavía no. Vamos a mover a Rabbid. Peach. Vamos a ir a por aquellos de allá. Porque estoy pensando que tengo. Oh, y solo un acelerón a este. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! A ver, con pitch me quedo aquí. Puedo hacer acelerón también con esta, que tiene dos. Acelerón doble, que es lo que quería. Y puedo hacer acelerón doble. ¿Y esta es de los que me interesa matar? No, la otra que me interesa matar está ahí arriba. Mato a este, pero vamos a protegernos aquí un poquito, ¿no? A ver, y este... Golpeo 0%. ¡Qué rabia, chaval! ¿Hay algún punto en el que le pueda dar a ese barril? Sí, ahí. La gorrinadora aquí me interesa poco. A hacer esto creo desde aquí mejor desde aquí yo creo un poquito menos vendida luego es que esta puedo activar esto pero me va a valer de poco vamos a activarlo se pueden caer Y no puedo. No puedo atacar, ¿por qué? Que util, ha ah, utilizado la curación. Qué poco inteligente por mi parte. Pues nada. Eh, de este, pues. Voy a activar la gorrinadora. Para llamar la atención. No me lo puedo creer. 0%. Uh, perfecto ciento y pico, y qué pena no tener el ataque de la otra, vale pues ya estaría este se mueve me hace un poquito de daño 228, ojito, este también va a ser un poco jodienda que me hace crítico, no encima 176 y este ya estaría Se cura un poquito Aparece esto, nos da igual Nos da igual porque ya está muerto ¿Eh, ¿Dónde vas, gorrinadora? Ay, la madre que te parió Y ya está Vamos para allá Ay, moneditas Pues voy a la, por la tubería ¡Uh! ¡Cuánta monedita aquí! Voy a subir aquí, que hay muchas. He visto estas de aquí. Estas de aquí. No llego, ¿verdad? A este salto de aquí. Bueno, pues algo es algo. 509... Prisma dorado, dos de habilidad... Vale. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Me gusta la combinación de rabbits que me han puesto al inicio. Eso, quieras que no. Prisma doradito. Y lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido, que os haya servido. Estamos en el nivel 7. Vale, voy a ver un momento qué niveles son los siguientes de la luna. Mira, me sigue poniendo nivel 7... Y ahora el de la derecha, que antes me ponía nivel 8, me pone a nivel 6 Va un poquito así, así Y en el de la izquierda voy a poder conseguir eh, dos Sparks Una carta de esta de potencia, de potenciar tal Y estamos nivel 7 Así que, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡No me falléis!